Es un paso eh, importante el que, el que hemos dado. Eh, estemos a, a, a la espera ahora de la concreción, como decía el ministro, de lo que sea la aprobación, la firma de contratos y, y el inicio de obra. Sin duda que no es una obra para evaluarla en, en días, por el monto eh, que, que tiene, eh, por las eh, implicancias técnicas. Creo que el tener eh, asociación de empresas está dando eh, una señal de que cada uno de los oferentes busca tener el resguardo eh, de la solidez de su capacidad eh, técnica, eh, eso sin duda que va a dar un piso de análisis importante y la otra será claramente el analizar ítem eh, por ítem de las cotizaciones para eh, tener eh, en cuenta que esa cotización responde a los valores reales de los eh, distintos insumos y de obras que debieron cotizarse. Nosotros tenemos una decisión de sentar la base para una provincia eh, diferente, para que pueda dar un real salto de competitividad, de calidad de vida de su gente eh, en obras de infraestructura que, que cuesta mucho hacerlos, que son obras que muchas veces eh, se les escapa porque no son obras que uno termina en su mandato y son obras que se consumen eh, muchos recursos para concentrar en esas obras específicas. No hacerlas retrasa no hacerla posterga a regiones, y después se termina gastando porque la gente no tiene opciones en su lugar y se erradica en otras ciudades, ciudades que ven desbordadas sus posibilidades de, de urbanización correcta, que le faltan vivienda, que le faltan servicios. La decisión está tomada y es a fondo, es subir el piso de esta provincia en lo que refiere a agua potable primero como un derecho esencial para la población. Allí en agua en lo que estamos cubriendo en abastecimiento, en obras que son las de mayor impacto en la historia del saneamiento de la provincia de Santa Fe, y garantizando no solamente poner al día a algunas localidades en las que empiecen a recibir el suministro, sino una proyección para el crecimiento de los próximos veinte años. Es una provincia distinta, es una provincia con otra eh, base de sustentación, en lo que es los insumos básicos para la vida y la infraestructura necesaria para crecer, para generar oportunidades de, de trabajo, acompañando a la producción.